Hola fantasmitas, pues hoy es el día 2 y quiero que vean las velitas O sea, curiosamente en, el, en el prim la primera noche también estaba una así, justo metida ahí a sus pies O sea, me llama la atención que está igualito um, La ropita, no me, es que no me acuerdo, sí la estuve manipulando ayer, pero no sé cómo se la dejé Y lo que me llama la atención es este ojo, que es el que está está como malito este sí es el que se le mueve Este sí la muevo O sea, sí parpadea Y este no Y a veces está más abierto y a veces está más cerrado O sea, yo en el primer video se lo abrí Y luego como que está más cerrado Ayer se lo volví a abrir Y, y así Lo que me llama la atención es lo que les dije O sea, de verdad yo siento que le cambió la cara En cuanto la descubrí toda Estaba como toda triste Y ahora la veo como Contenta o no sé Ah, otros comentarios que recibí mucho fue que pues que le quitaran las, las ligas, ¿verdad? Porque pues, si no, no va a pasar mucho. Y puede que sí, pero todavía no me animo. Me da miedo que algo vaya a pasar, que se vaya a enojar, no tengo idea. Pero en fin, y pues los gatos ahí andan. Están muy contentos de dormirse conmigo. Y pues a ver, a ver qué captó el micrófono con las cámaras y demás. Apenas voy a checar. Hoy siendo 29 de octubre a las 5.40 de la tarde. Y si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme porque ahí se habrán dado cuenta de que todo este rollo de la muñeca ha dado un giro inesperado. Creo que se me están saliendo un poco de control las cosas. Yo quería una muñeca supuestamente maldita, y ver qué pasaba por mi especial de Halloween y recibí a ella. Ok, yo lo acepté. Muchos me han dicho que no la he tratado con mucho respeto, que tengo que preguntarle o decirle, oye, te voy a quitar tus zapatos y luego te los voy a poner, porque pues si no vieron el video de ayer, trae un mensaje en alguno de los zapatos, bueno, en los dos más bien, uno en un zapato y otro en un pie. Y que no le he tratado con mucho respeto, ok. Pero los gatos se le acercaban. Y la perra de mi mamá pues también se le acercó a oler y ya, tan tan. Se supone que si no le quitas estas banditas, eh, ella está callada. Y después pasó esto. Ajá. Ok. Aquí tiene un sellito de que viene, o sea, llegó por avión. Como les dije, la muñeca que yo había pedido, pues no era de este país. Por eso se supone que tardó tanto. Y pues básicamente aquí lo que dice así como que... Contenido doll, o sea, muñeca. Entonces si sí, esta es la muñeca que pedí. ¿Cómo llegó ella? En un paquete raro con mi dirección. Nadie tiene mi dirección y aunque tuvieran la mía no la pedí a mi casa. Así que hoy vamos a abrir este otro paquete. Si se fijan no viene tan bien sellado como como el de acá, mis ojos. No, ella sí parecía un cadáver así tal cual y este no. Aquí se puede ver que luego, luego está la caja. Pero aún así me voy a poner mis guantes porque se supone que no... Pues que no tengo que agarrarlo así al principio, o no sé, o... No, la verdad es que no tengo idea. Así que estos son los guantes que utilicé justo eh, en el unboxing pasado. Muchas personas en Instagram también me comentaron así de que eh, seguramente es el conejito. Puede ser también. Lo curioso es que ahí dice doll y no toy o algo así. Toy de juguete, doll, pues es muñeca. Mi gato está muy atento. No con mi vida Viene así Ok, esta parece un cadáver Y esta parece que viene en un ataúd Así es como viene Este segundo paquete Así tal cual, yo todavía de aquí no puedo ver nada Ay No sé qué, qué estoy haciendo Ok, me retracto, viene súper, súper, súper empacada igual que la otra. No más que la otra venía como más macabra, así como... No, gordis, gordi, hazte para allá, gordi. Aquí viene algo, ¿pueden ver? Es una vela. Acá viene otra cosa, ay, no, oh my God, qué es esto, dice Marí, ella es Marí. ¿Quién se llamaba? Ann. Tiene cuatro años, ella habla español e inglés. Las actividades que realiza son risas, pasos, EVP, no sé qué sea eso, orbs, orbes, eh, así como corrientes frías y que mueven objetos. Incluye dos hechizos completamente opcionales. Algo de para psíquicos. Ella está más activa por la noche. Y si, si tú haces rituales, usa incienso rosa. Te incluí algunos. Hija del de maíz. ¡Ah! No me puedo poner el guante. ¿Tú eres buena? ¿Ella es buena? Ok, no me suena a nada malo. No me pude poner el guante, lo siento Y ya la quiero destapar, ya quiero ver... ¿Qué onda? Se acaban de caer unas hojas de la nada, se los juro. ¿No escucharon ese golpe? De la nada. Hola, María. Trae una mochilita. Sus ojos están tristes. Tiene pestañas de un lado y del otro no. Mari, voy a ver qué hay en tu mochila. ¿Está bien? No la puedo ver porque está como pegada con... Con pegamento, vean esto. O sea, no, no se puede levantar. Y no se nota que traiga nada más que más que algodoncito. Te voy a poner aquí ok. No puedo con la nota. Así que déjenme ver qué trae esto. que ella le cambió la cara. Estaba. ayer estaba feliz o te lo comenté en un video que estaba feliz. Son hermanas, ¿ok? okay. Vamos a abrir el primer paquetito. huele huele a jabón no huele mal pero trae, trae una notita ahí pegada no sé qué sea trae uno dos no sé qué sea esto tal vez estos son los spells o los hechizos que dice que trae no los quiero abrir y no los quiero leer porque no sé no sé qué, qué pase no sé si sea contraproducente esto no se ve escrito a mano o sea lo que puedo ver así Parece como a computadora Pero no, de verdad no lo quiero leer O sea, esto está como What? The... Vamos a abrir el otro Pero no huele mal, ¿eh? huele de hecho la, A lavanda, como a jaboncito No me huele mal Este es exactamente igual Miren Su papelito y su vela Su vela y todo Entonces yo creo que no lo voy a abrir Este Este así se va a quedar voy a guardar todo y no las quiero aquí abajo hoy. no, no las quiero abajo las voy a pasar al cuarto que está solo ahí arriba y ahí voy a poner mis cámaras y demás pero las voy a encerrar, sorry yo también me voy a encerrar mi gato está un poquito nervioso, ven gordi gordi ay fantasmitas pues a ver qué pasa esto se está poniendo interesante. Y pues bueno, vamos a ver cómo se comportan. Yo les dije, son hermanas y se tienen que llevar bien, por favor. Y pues bueno, fantasmitas, espero que les esté gustando. Díganme, este video ustedes lo van a ver un día antes de Halloween. Díganme qué quisieran que hiciera con ellas en Halloween. Alguna actividad en especial... No sé, ¿puedo bajar alguna aplicación de estas de que captan como sonidos raros para ver? Preguntarles algo, no tengo idea. No sé, díganme en los comentarios, Este, pues vamos a ver qué tal. Miren, era lo que les decía en el, en el video pasado, cada que yo la veo se me viene a la mente inmediatamente el nombre de Amy. Entonces, bueno, vamos a ponerle Amy... Y ella ya tiene un nombre, ella se llama Marie, no Anne como habíamos planeado, pero bueno, se llama Marie y tiene cuatro años, o sea, básicamente es una niña, creo. Y ella, pues, no creo que sea mala, no se ha portado mal, pero bueno, todavía trae sus ligas. Pues bueno, fantasmitas, vamos a ver qué, qué ocurre, esténse al pendiente. Ya saben, más actualizaciones por Instagram, entonces si sí me pueden seguir por allá, de hecho ustedes ya vieron aquí en este video varias historias que sigo por allá pues que no subo aquí, y no se preocupen que si no han visto desde un principio, hice una historia destacada, un highlight, para que ustedes puedan ver desde el principio, cómo fue todo, hasta las últimas, todas las estoy metiendo ahí en ese highlight, ok, los quiero mucho, les suerte, esta va a ser la primera noche de ella, y la tercera de ella aquí, los quiero mucho, y nos vemos al siguiente. Hello fantasmitas, los saludos de hoy son para Luis Ernesto, otro más para Fer Garduño, para Maca Ávila, otro más para Dana BMD y para Cari Vázquez. Y recuerden que cada que subo video doy el emoji secreto que es el que están viendo aquí eh, por historias de Instagram cada que subo video. Entonces pues por allá los veo, los quiero mucho y nos vemos al siguiente.